El metaverso. ¿Será que estamos frente a la experiencia de ir más allá del verso? Al modo pícaro musical de la luna estaba Lela, Lela, y los búhos decían la trua paralela en el lelo jardín de la aquelarre. O tal vez se trata de ir más allá del universo. ¿Pasearse por un conceptual agujero negro y pensar asustado cómo nace un universo? ¿O quizá caminar por la enrevesada geometría de un conjunto de mal del brot e ir hacia un metabrot? Aunque también parece un asunto de negocios y politiquería, como siempre. «En esas estamos», dijo a Zuckerberg un avatar.